¿Qué tal, amigos de YouTube, fanáticos de los autos? Como siempre, todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido. Estamos en Santo Cerro, La Vega, República Dominicana, de la mano de Vega Móvil, para presentarles a ustedes esta comparativa de los dos increíbles productos que tenemos el día de hoy: Mazda BT50 e Isuzu D-Max. Arranquemos. Bueno, señoras y señores, estas pickups de aquí son de la familia 120 o tamaño medio. Son pickups de una tonelada normalmente. Dentro de este orden de ideas tenemos muchos competidores dentro de esta clase, segmento y categoría. Sin embargo estas dos son una de las más importantes dentro del segmento, clase y categoría. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Pues estas de aquí en orden de carga y remolque son una de las más especializadas. Así que vamos a conocer en detalle cada una de estas y al final del video les voy a decir con cuál me quedaría y por qué. Principalmente son pickups de una tonelada sin embargo en este caso la configuración para el mercado dominicano es más que sobresaliente ya que están alrededor de una tonelada y un cachito por encima un poco más sin embargo ambas tienen configuraciones tan particulares como parecidas ya que se basan inicialmente en la misma plataforma y arquitectura en ambas configuraciones vamos a tener un tiro de remolque de 3500 kilogramos lo cual significa que dentro de la categoría son las mejores para esta clase y trabajo pesado. Si necesitas un pickup de confort de marcha que además funcione como un pickup de trabajo, todas dos te van a dar muy buenos resultados. Ahora bien, hablemos de motorizaciones. En ambos casos tenemos el motor 3 litros, 4 cilindros. 188 caballos, 450 Nm de torque, acoplando la caja automática de 6 velocidades. Una de las cosas que más me gusta de ambos productos definitivamente es el ronquido de este 3 litros turbodiesel de bien común. Ahora hablemos en este momento de diseño. Ambas camionetas son realmente hermosas, son preciosas. Y en este orden se trata de algo subjetivo. Puede que te guste más la BT o puede que te guste más el Isuzu d max sin embargo, ambas tienen cualidades muy parecidas en ángulo de ataque, ventral y de salida, porque ambas están construidas en la misma plataforma y arquitectura. Sin embargo, en orden de diseño podemos notar diferencias notables entre una y la otra. Todas dos son preciosas para mí. En este caso podemos notar que tenemos ausencias de sensores activos de parqueo en el Isuzu D-MAX, esto le va a restar, sin lugar a dudas, punto en la decisión final de compra, según mi criterio personal. En cuanto a diseño, no sé ustedes qué escogen en este video. Yo quiero que ustedes voten aquí en el video, ¿cuál les gusta más? Mazda BT-50 o Isuzu D-MAX. Aquí estamos viendo la identidad directamente de la marca Mazda. De hecho, la posición del BT-50 significa un animal, un animal feroz mirando a su presa antes de ser devorada. Esto significa el entorno del diseño del Mazda BT-50. Por el otro lado, también estamos notando una característica bastante siniestra. Se tratan de dos bestias que quieren atrapar a su presa. Ahora, si nos vamos por los rines, todas dos están montadas o están calzadas sobre rines de 18 pulgadas, aleación en aluminio y sistema de tambor hacia la parte trasera, lo cual nos lleva a lo siguiente dentro de esta reñida competencia. Ambas cuentan con este paso o este estribo y ambas cuentan con este pequeño rack de techo, el cual es bastante pequeño y minimalista. Ambas cuentan con una ventana como si fuese una sola pieza y en este caso ambas cuentan con el Dura Liner. Si las miramos desde esta posición, como pueden notar, se trata de las mismas arquitecturas y plataformas. Mazda BT-50, 4x4 y cámara de retroceso, 180 grados. Y cuando hablamos del Isuzu, contamos con un esquema de luces igualmente de la misma identidad, misma casa y una cámara con ángulo de 180 grados. Ambas cuentan con la misma configuración de luces y ambas tienen una estructura de diseño muy parecida. Sin embargo, aquí va lo siguiente. En Isuzu D-MAX tenemos ausencia de sensores activos de parqueo. Y aquí vamos sumando puntos para el BT-50. Contamos con sensores activos. Esto significa lo siguiente. Que el vehículo, cuando detecta personas, vehículos o inclusive un muro, te va a avisar para que no dañes tu camioneta ahora bien estamos hablando prácticamente de camionetas muy parecidas sin embargo quiero decirte algo que tiene el BT-50 que no tiene el Isuzu D-MAX primero que todo cruz control bastante importante para las ciudades y fuera de la misma segundo configuración de bloqueo de diferencial trasero apagar o encender los sensores activos tres cosas que no vemos incluidas en el Isuzu D-MAX